Thank you. ¿Por qué es importante hablar de género en la gestión cultural? Pues buscamos a través de la perspectiva de género o enfoque de género, que está correctamente bien dicho, pues eh, dar oportunidades tanto a hombres como mujeres. Eh, básicamente visibilizar el trabajo de, por ejemplo, en mi campo, que son... Los museos, hablar de mujeres artistas, pero también podríamos hablar de artesanas, también podríamos hablar de músicas, también podríamos hablar de otras eh, creadoras, por ejemplo, en la literatura. La gestión tiene esa, digamos, responsabilidad de darle oportunidad, visibilidad, equidad, paridad a tanto a hombres como mujeres, en la cultura, para conocer la pluralidad de las voces. Es decir, pues no todos somos iguales, no pensamos de la misma manera, sino tenemos distintas maneras de ver las cosas. Tampoco podemos olvidar que eh, la cultura es plural, que no tiene solamente una mirada o un enfoque, sino somos una diversidad de miradas. gestionar proyectos culturales con perspectiva de género y por qué tiene como este auge ahora y por qué estamos tomando esta conciencia pues básicamente porque las mujeres durante la historia han sido discriminadas de los espacios públicos es decir, eh, conocemos muy poco sobre las aportaciones de mujeres artistas mujeres escritoras, mujeres músicas, artesanas, escultoras y, por ejemplo mi terreno que es la historia del arte porque o han escrito a través del anonima, eh, pseudónimo o anonimato, o han tenido menos oportunidades de ingresar a la academia y estudiar y formarse. Entonces creo que nuestra responsabilidad hoy en día es también visibilizarlas y ya no vivir en la discriminación, sino hacer proyectos inclusivos. Bueno, ¿qué recomendaciones haría yo para los gestores culturales que se están formando para mis futuros colegas, bueno, pues primero que tenemos que ser in, eh, inclusivos e integrar y observar realmente cómo son las comunidades o las sociedades con las que interactuamos. Y también contemplar que hay otra manera de mirar las cosas, esto en la oportunidad de ser más inclusivos y pues, decir, bueno, esta es otra manera de hacerlo, tengo que incluirlo en mi proyecto. Eh, por ejemplo, crear proyectos con perspectiva de género, es decir, que le demos oportunidad al mismo número de mujeres artesanas que de hombres artesanos, o de hombres artistas y mujeres artistas, o si vamos a programar, por ejemplo, un ciclo de cine, buscar que también sean directoras las que participen, tener esa conciencia para iniciar proyectos culturales con perspectiva de género tenemos que tener conciencia.